La mujer aseguró sentirse atemorizada por su vida y pidió a las autoridades competentes actuar antes de que suceda una desgracia. Ha salido un médico del siglo para la fundación, para el cardiólogo. Y cuando yo vengo ahí está, yo viene, yo vengo con esta sombrilla y me mandan este telefonito y el muchacho que me iba a atracar me metió en el medio de dos carros y me puso la pistola ahí. Suerte que yo cogí esta sombrillita y la seguí, y me fui, tú sabes, y yo me di cuenta que era de, de juego. Pero a través de darme cuenta que era de juego. ¿No pudo quitarle nada? ¿eh? No, atracó dos mujeres que andaban ahí conmigo. A esas sí le quitó los teléfonos, no sé si le quitaría los medicamentos. Porque a mí lo que me atracó es que la presión se me está subiendo, me va y me sube sola. Ah, entonces luego de eso... Luego de eso, yo fui a la, al cuartel, puse la querella y le dije dónde ahí paraba, de qué color era, cómo tenía el motor de tatalado, si no le había puesto los... Lo, ¿O sea usted logró identificar? No, no, no, no. no. ellos me mandan hoy ahora a identificar y ese no es su deber. Su deber es decirme, vamos que tú sabes quién es, montarme en una unidad por los nervios que yo tengo. Como yo le dije a Cream, ustedes yo les pago todo porque yo pago mucho impuesto, porque yo compro muchos medicamentos. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.